Como cada año, la empresa Pirotecnia Ortiz Peña del barrio de Tachuadá, en el municipio de Misquiaguala de Juárez, llevó a cabo su tradicional festejo en honor a San Juan de Dios, aunque de una manera diferente, pero con la misma fe y amor, con el único objetivo de dar gracias por los dones recibidos durante el año. Fue así como este lunes 8 de marzo, desde muy temprano, los mariachis entonaron las tradicionales mañanitas al santo patrono en la casa de la familia y recibiendo la visita de San Nicolás de Tolentino Peregrino. Los integrantes de la familia Ortiz Peña acudieron en compañía de sus compañeros de las diferentes empresas de pirotecnia a la celebración eucarística que en esta ocasión se realizó en la capilla abierta y siguiendo todas las medidas sanitarias. Muchas veces a nosotros nos mueve el quedar bien con los demás? Aunque sepamos que lo que estamos haciendo no está bien. ¿Cuántas veces nosotros estamos pendientes de el qué dirá la gente? Ojalá aprendamos de Jesús a vivir en nuestro corazón solo con una intención, agradar a Dios. Y aquí uno, esta reflexión de la persona de Jesús, con lo que hemos escuchado hoy de San, de San Lucas en su Evangelio, con la vida sencilla de este muchacho Juan de Dios nacido allá en Portugal y después desempeñando su tarea su trabajo en la ciudad de Granada un joven que podríamos decir vivió su juventud en cierto desorden fiestas, barrandas por aquí por allá pero llega un momento en que se pone a pensar en su vida que aquello no vale la pena y comienza su camino de conversión se va dando cuenta cuánta gente necesita de la ayuda material pero sobre todo se dará cuenta de la necesidad que tanta gente tenía de la ayuda espiritual y en su conversión dejando aquella vida desordenada de joven comienza a entregarle su corazón a Dios sirviendo a los demás en la pobreza cuando Dios lo mismo que a Jesús. Dejó de importarle quedar bien con los demás. A Juan de Dios dejó de importarle buscar sus propios caprichos y egoísmos. Ese es el camino de conversión. Todos los santos han puesto su atención en Jesucristo. Todos. No hay santo en la, en la historia de la Iglesia en estos dos mil, dos mil años que llevamos. No hay santo que no haya conocido a Jesús. Su vida, su persona, su doctrina, sus milagros. Y en algún momento de su vida dieron el giro, cambiaron radicalmente... Pensando que lo que venían haciendo no vale la pena, no sirve de nada. La vida se termina y todo aquello para qué sirve. Y comienzan a esforzarse con una gran fuerza de voluntad y sobre todo pidiendo a Dios su gracia para alcanzar la conversión. Esto hizo Juan de Dios, como lo han hecho todos los santos conocer a Jesús y comenzar a imitarlo, ser como Él. Y cada santo ha imitado una virtud de Cristo, o quizás dos o tres virtudes, pero siempre, siempre han tenido ante su mirada la persona de Jesucristo, siempre. ¿Por qué Juan de Dios cambió su vida de fiesta y desorden, y convierte su vida en servicio a los demás porque conoció a Jesucristo porque supo que había un hombre que había nacido en Nazaret que dio esta enseñanza que nos dejó su ejemplo para aprender a vivir en esta vida y así es como Juan Juan de Dios se dedica particularmente a atender a los enfermos, sobre todo a los enfermos pobres. Tanto que lo llevaba a su casa, hizo de su casa propiamente un hospital. ¿Tenía mucho dinero este muchacho? No. Pero lo que tenía lo disponía para ayudar a aquellos que necesitaban. Incluso después andar pidiendo limosna para ayudar a estos enfermos. Porque vuelvo a repetir, dejó de importarle el quedar bien con los demás. Y lo único que le interesó es ir realizando esas obras de caridad que tanto necesitaban sus semejantes, sus hermanos. Aquí les invito a reflexionar principalmente a quienes son devotos de San Juan de Dios y que lo tienen como su santo patrón, por lo de la A Aquí no nos quedemos solamente con las cosas que hemos hecho durante 10, 15, 20, 30, 40 años, celebrando el 8 de marzo San Juan de Dios y nada más. No podemos quedarnos en eso. Hace un año recuerdo, o hace dos años, creo que yo no recuerdo que la memoria, pero allá todavía se en el carrario contábamos más extensamente la vida de Juan de Dios y siempre con aquella invitación de imitemos sus virtudes para eso lo tenemos como santo patrón para imitar sus virtudes comentábamos incluso el detalle de por qué es el santo patrón, la pirotecnia porque quemándose en un hospital con enfermos, Él entra en medio de la lumbre a rescatar, a salvar la vida de aquellos enfermos. Y de ahí viene precisamente esta intención de que se ha puesto como santo patrono de, lo, de los que se dedican a la pirotecnia, sin que le pasara nada, sin que se quemara. Bueno, pues no es solamente encomendarse a Él, para que en el trabajo que ustedes tienen tan peligroso con la pólvora, con la lumbre, San Juan de Dios interceda por ustedes y los les ayude y los proteja. No solo eso, es eso, sí, pero no solo eso. Que diéramos porque los devotos de San Juan de Dios conocieran su vida de este muchacho y se animaran a imitar sus virtudes. ¿Cuáles virtudes? Una vida sencilla, una vida llena de caridad, una vida llena de amor a Dios. Quedémonos con esas tres expresiones para no buscarle más. Una vida sencilla, sin pretender grandezas ni fama ni no, simplemente una vida sencilla, haciendo cada día, con alegría lo que el Señor quiere es eso es vivir una vida sencilla que se enteren los demás o no se enteren eso es lo de menos que me alaben, que me aplaudan o que me, ni siquiera me digan nada eso es lo de menos vida sencilla ¿qué significa? vivir cada día haciendo con alegría lo que el Señor me pide eso es una vida sencilla una vida de caridad decíamos porque es lo que resalta en, en el ejemplo que nos dejó Juan de Dios una vida de caridad buscar el bien de los demás decía Santa Teresa de Calcuta siempre que tengas la oportunidad de hacer el bien no lo dudes, hazlo eso es hacer el bien a los demás que tampoco se requiere de grandes obras, espectaculares que salgan en las noticias, no tan sencillo como un saludo una sonrisa eso es hacer bien a los demás seamos sencillos, seamos simples ¿para qué complicarse la vida? una vida llena de caridad pensando siempre más en el bien de los, de, de los demás de los otros que en el propio eso es la caridad la caridad no es dar una monedita nada más no es llevarle una cobijita a un enfermo y ya la caridad es estar pendiente siempre de dar lo que puedo al otro en sus necesidades dar lo que puedo Dios nunca nos pedirá lo que no podemos, nunca. Dios nos pide lo que podemos. Y como tercer puntito que les comentaba, con un profundo amor a Dios, eso vivió Juan de Dios. Con un profundo amor a Dios. ¿Y eso qué significa? Que no podemos vivir de nuestra vida en medio de vicios y pecados en medio de maldad en nuestro corazón no podemos vivir indiferentes ante eso le comentamos ese detalle buscaba a Jesús agradarle a Dios es lo único que buscaba y los santos que han hecho exactamente lo mismo buscar agradar a Dios no ofenderlo agradable. Por lo tanto, se pide de cada uno de nosotros como buenos cristianos luchar contra el pecado y cuando lo hayamos cometido por debilidad, reconciliarse, particularmente por el sacramento de la confesión. Pensemos, ¿cuántos años llevan ustedes? Y pensando sobre todo en los mayores, quienes se dedican a la pirotecnia, celebrando a San Juan de Dios cada 8 de marzo. ¿Cuántos años lleva? ¿Y qué hemos hecho por imitar a este santo? Es una cosa que generalmente no nos interesa. Nos interesa que nos ayude y nos proteja y cuando tengamos una desgracia, pues que nos ayude para salir bien. Eso sí nos interesa, pero eso de imitar su vida, casi nunca lo pensamos. Pues hoy les invito a que pongamos atención en la vida de Juan de Dios, que fue un muchacho común y corriente, como todos, pero llegó un momento en su vida que cayó en la cuenta que lo que estaba haciendo no valía la pena. Y dio el giro, dio el cambio. Les decía, pues, con estos tres aspectos, con estas tres cosillas sencillas que también nosotros podemos hacer: vivir una vida sencilla, hacer obras de caridad y crecer en el amor a Dios. Les invito para que pensemos cada uno en nuestra vida en esto y no nos quedemos solamente con una fiesta exterior con puentes, comida quizás al rato, algunos tendrán por ahí su comidita, aunque sea muy familiar. No nos quedemos solo en el aspecto exterior, ojalá quedemos en el interior, es decir, en nuestro corazón. Han pasado más de tres generaciones dando lo mejor de sí en cada pieza que elaboran, con el único fin de ganarse el cariño de la gente que en cada fiesta patronal, admira las majestuosas obras de arte que pirotecnia Ortiz Peña presenta. Sí, yo ahorita ya llevo 53 años, más antes mi papá ya trabajaba, digamos así, la pirotecnia aquí se inició hace como unos 70, 80 años, que... Se vino realizando aquí, digamos, primero con Marcos Ortiz y después ya vino la pirotenia Ortiz Peña. Pues ahorita, ahorita con la pandemia, pues nada más estamos dos o uno, casi no, ahorita no hay mucho evento, pero antes sí trabajábamos entre 10, 15 personas y todos éramos familia, pero ahorita sí no. Ahorita estamos alejados, digamos, de la, de la pirotenia. Pues sí, pues de antemano le doy las gracias a, a mis sobrinos, a mi hijo, a mi hija, y ahora sí mis yernos, que nos ha, por el día siempre nos han apoyado. Siempre, digamos, en, en la quema de los castillos, pues ahora igual, aquí... Pues sí, es, es, muy, es muy triste, digamos, de no. de no, como le diré, de no que no hubo castillo y eso, pues como los otros años que lo, lo festejábamos. Pero pues ya pasará esto y esperemos en Dios que, pues, que nos deje seguir adelante y, y el próximo año, pues ahí estaremos festejándolo como debe de ser. Sí, pues. Eh, a todos los. La gente que nos, nos contrata, pues aquí seguimos dándole, esperando que pues, la pandemia se termine para ir a participar en los pueblos que, pues, que nos contratan. Y pues ahora sí, les pedimos, pues no una disculpa. Estamos aquí en pie de lucha y, y a seguir adelante con la pirotenía. Pues, yo qué les, qué les dijera que pues, mejor se, se dedicaran a estudiar. Ya los que ya estamos adentro, pues, pues esto ya no nos, nadie nos los va a quitar. Pero yo, a, pues vamos a poner mi nietos, mis sobrinos, los más chicos, pues que estudien. ¿Por qué? Porque el trabajo es bonito. Nos llena de muchas satisfacciones y a veces nos... Pues, los mal sabores que nos hace pasar. Pero le digo... Hay muchos, bueno, de, de mis nietos, mis sobrinos, que quieren seguir el trabajo, pero ahora sí ya va a ser responsabilidad de ellos y ellos están viendo lo que sufrimos en, en, digamos, en los accidentes que luego se suscitan. Y por eso yo les pido mejor que estudien, que se dediquen a, a otro trabajo. Pues, con, pues, ¿Qué otra cosa les puedo decir? Es lo único que les puedo pedir que, que estudien y, o, o que ya no le entren al trabajo este de la piratería. Pero en fin, es, es cosa de ellos y ellos, les nace, pues adelante. Adelante y nomás, como nos dicen los militares, las medidas de seguridad. Yo, yo creía que las medidas de seguridad eran tener el tambo de arena, el tambo, el, las barras estáticas o el pararrayos, esas no, no son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad que debemos de tener es, en, el, en los polvorines, cuidar el, digamos los materiales que no estén contaminados, que no este, que sean al 100% puros, que por eso se suscitan los accidentes. Y a veces sí, los, pues, los hacemos nosotros mismos, pero a veces sí, el material es el que a veces, pues, como, de, como decimos vulgarmente, nos traiciona. Pero pues, ahí, ahí, ahí vamos y usted pues, enseñarle a si a algún otro joven, otro de mi nietos o, o mis sobrinos que quieran trabajar, pues, es Decirles qué material no hay que usar y qué material sí. Porque nosotros siempre hacemos experimentos y a veces los experimentos nos llevan al fracaso. Y es lo único que también podemos enseñarles. Aquí digamos como, yo como ahorita digamos como maestro que soy de la pirotecnia aquí, de, de, pues de mi familia. Enseñarles lo que hay que hacer. La innovación de qué? Eso nace de día con día, como se va se va trabajando y se va experimentando, digamos, en adelante, pues, ver, lo, ya no lo mismo como dice usted, lo de antes. Ahora hay que ir pues, con las in, innovaciones en ruedas mecánicas, en ruedas de, como le decimos, los bultos y todo eso. Y por eso es que la pirotenia Ortiz Peña es el, es el, el, el efecto que hemos tenido así con, con los trabajos que hemos realizado, con las innovaciones. Yo la pirotenia Ortiz Peña yo la veo, siempre la hemos visto, siempre digamos en en ser mejores no ambicionar el trabajo de los compañeros, los demás compañeros sino de lo de nosotros mismos, hay que este buscar la forma de que, que quede mejor se vea mejor y, y hacer las cosas bien, no, pues yo por el día de hoy le doy gracias aquí a, señor San Nicolás que nos acompaña a San Juan de Dios, nuestro patrono le damos las, las gracias de, de estar aquí todavía festejándolo y, y este pues seguimos adelante y, pues, seguir adelante y ahora sí ahorita con la situación que estamos viviendo ahorita estamos hablando, mañana quién sabe pero pues, esperemos en Dios y en la bendición de San Juan de Dios y San Nicolás de Tolentino que nos saque adelante la base principal que tenemos en nuestra pirotenia Ortiz Peña es aquí mi hermano Filiberto mi hermano Justino mi hermano Julián y, y aquí mis, mis sobrinos son es la tercera generación digamos de la pirotenia. y aquí unas palabras que va a decir mi hermano Háleme, por favor su nombre. Yo me, llamo, Yo me llamo Gilberto Ortiz Peña. Okay. Pues <coughs> su comentario. Le damos gracias a A una persona que, fue que que nos enseñó. Se llamaba Marcos Ortiz Aguilar. Y ahorita como dice aquí mi hermano, era <coughs> sobrinos la tercera generación que viene y le damos gracias a todo el pueblo que nos apoya. Pues mi nombre es Daniel Pérez Ortiz y este pues yo soy igual Ortiz, somos de aquí de la tercera generación y pues aquí estamos dándole y ya te das cuenta que ya cuarta ya la que viene y la, la cuarta generación y pues aquí seguimos innovando y echándole ganas. Mi nombre es Antonio Morales Ortiz, este... Hoy sí que soy familia también y este algún tiempo me tocó este, bueno, toda mi vida lo que ha sido este de, de joven, pues fue este trabajar la pirotecnia. Es un trabajo que se arraiga, no se puede dejar así de la noche a la mañana, porque pues, a, a, a decir verdad, este, a, a muchas, a muchos, a muchas este compañeros, amigos, este, a lo mejor este, este, conocidos de que llegan a trabajar este trabajo este pues, les gusta es un trabajo adictivo porque es así les gusta este trabajo aunque sea peligroso pero este ahí estamos este en lo, en lo que sea este este tarde que temprano pues, llegamos a, a trabajar en lo mismo por qué porque pues, nos, nos gusta aunque hay veces este hay altas y bajas y esas este esas, esas bajas desgraciadamente ha sido este pues amigos, familiares, Y este, eh, la única satisfacción es, este, que uno tiene es de que este, aunque mucha gente dice que por qué uno trabaja este, este, este, este trabajo, porque este, si es peligroso, por qué estamos ahí, este, no lo van a entender hasta que trabajen, trabajen y vean, pues, con lo que hacen, lo que pueden hacer sus manos, este, y verlo, este, encender, encender, como ustedes quieren hacer lo que ese efecto quieres quieres que tú haga. Entonces, este, más que nada, este, pues, hoy que es este 8 de marzo, este, pues, recordar este, los buenos momentos y, y también a los, a los compañeros que ya se fueron. Este, pues, aquí a mi familia, pues, desearles que, hoy sí lo mejor, lo mejor porque pues, ellos este, este, siempre están al pie, al pie del cañón, este, hay o no haya tra trabajo ahí están ellos echándole ganas y hoy sí que este alzando el, el nombre su nombre el nombre Ortiz Peña en, en lo más alto poniéndolo siempre este en lo más alto y, y dando lo mejor de ellos porque hoy sí que es un, un trabajo que, que lleva muchos sacrificios y esos sacrificios a veces este pues este no no no se sé, este no lo saben valorar muchas personas, y este, lo, que, lo, que, lo que le queda a uno pues, es echarle ganas y ver este en la sonrisa de, de las personas cuando haces tu trabajo, pues, este la satisfac satisfacción de que lo hiciste es bien, porque eso es, eso es algo, algo que no se puede este, borrar y, y siempre lo vas a llevar en la memoria. Es, es, es, esto es un, un trabajo que, que a lo mejor... Este, este muy, este no no podemos este decirlo con palabras la este lo que a ti te, te gusta lo que a ti te, te motiva este seguir en este trabajo la, lo demuestras este haciendo tra tu trabajo bien este este que la gente esté contenta que la gente este le agrade tu trabajo y te diga este que le, le gustó es, esa es la satisfacción más grande que, que puede tener un un trabajador. Mi nombre es Aurelio Ortiz y yo le agradezco aquí a mi Señor Padre por enseñarme lo que ahora sí, gracias a Dios, he aprendido y a, especialmente a San Juan de Dios, darle las gracias por darnos otro año más de vida. Y a mi abuelo igual agradecerle que nos enseñó, le enseñó a mi papá y aquí estamos ahora sí. ¿Cómo se dice este.? dándole alegría a las personas. Pues ahora sí es nuestra, nuestra ilusión. Hola, buenas noches, yo, yo me llamo Ricardo Ortiz Santillán y también soy la tercera generación de, de pirotecnia Ortiz Peña. Y la, le agradezco ahora sí, primero, primero a, al Padre Dios, San Juan de Dios, San Nicolás de Tolentino, que un año más de vida y pues aquí estamos, al pie al pie del cañón y, y esperando que, que se pueda trabajar al 100 para, para darle alegría al, al, a, todo, a todo el pueblo, a los pueblos donde vamos a participar. Y, y felicitar a, lo, a, a los demás compañeros que, que es a nivel nacional, que también están festejando hoy, hoy el, el Día del perotécnico Ahora sí, primero pues, tener salud, eh, estar unidos en, en familia, ahora sí en las buenas y en las malas, porque... Siempre estamos unidos, pero casi siempre, por a la, ahora sí, cuando sucede algo, ahí nos unimos y, no, y es al contrario, debe, debemos estar ahora sí en, en unión, ahora sí en las buenas. Buenas noches, mi nombre es Ana María Morales Ortiz y yo estoy orgullosa de la familia que tengo, que es Ortiz Peña y gracias a mi abuelo, como lo dijeron ellos, tienen este trabajo. Y pues les agradecemos infinitamente a toda la gente que a la cual ellos han alegrado y en todo momento. Y pues más que nada, este seguir unidos y como familia y como hermanos, como primos, seguir adelante con lo que es la, la tradición de la pirotecnia. También les damos las gracias a, pues digamos, a su mamá de mis hijos, a aquí este a mis sobrinas, a todos a, to, a todas las mujeres. Felicidades por ser el Día Internacional de la Mujer. Y, y es lo único que le puedo desear a todas. Bueno, de, de antemano, pues les agradezco mucho y pues esto sería todo de mi parte. Estoy bien. Gracias. ¡Otvenia, otvenia! ¡Rá, rá, rá! Yo me llamo Cristian, yo soy yerno, pues a mí me, me nace, Y yo así que yo soy, no sé, me, me gusta la pirotecnia y, y a mí me, gust, me gusta me gusta hacer así, castillitos chiquillos. Pues esta, este año había prometido hacerle un castillito de adorno a, así a mi santo patrón. Pues gracias a Dios se lo hice y la mera verdad me, a 21 un año, pero en ratos haciéndolo. Pues la, las bicicletas son, de un lado lleva juguetes, que por decir qué una guitarra, un balero, un, un trompo y un yoyo. Y del otro lado las bicicletas son religiosas. Por decir, una paloma, un cáliz, una copa y una cruz. Y de portadas, ahora sí que lo que son. Una virgen de Guadalupe y un Cristo. Piezas de... Es un apache y un león piezas de abajo son que un pavor real y un diamante y de corona son unas biznagas pues un sueño yo digo porque ahora sí que nunca había hecho un castillito así y la verdad me me sorprendió hacerlo pero la verdad sí me costó